Comentamos los filtros de detectar bordes, los vamos a extraer en ventana aparte y son los siguientes, Arista, Diferencia de Gaussianas, Laplace, Neon y Sobel. Arista ofrece varios métodos de detección de bordes, Sobel, Pwitt, Degradado, Roberts, Diferencial y Laplace probemos el primero deshacemos diferencia de gaussianas hace la detección de borde ejecutando dos desenfoques gaussianos en una imagen con diferentes radios de desenfoque y sustrae las dos versiones para obtener el resultado final en los parámetros se puede cambiar el radio de ambos desenfoques. Laplace detecta bordes en la imagen y produce bordes finos de un píxel de ancho. Vamos a retocar ahora el brillo y contraste para poder ver dichos bordes. deshacemos el filtro neón detecta los bordes dándoles un efecto luminoso de neón y por último el filtro Sobel detecta los bordes horizontales y verticales separadamente sobre una imagen en escala de grises y si la imagen está en modo RGB las convierte en escala de grises.